Hoy, en el Día de la Tierra, seamos conscientes sobre la importancia de preservarla. Cada acción que tomamos para cuidar nuestro planeta, cuenta. La Tierra es nuestro hogar y el de todas las especies que la habitan. Protegerla es nuestro deber. Telenor